Casa 8 en Capricornio, Sol en casa 8. ¿Cómo es esa triple combinación? Si le agarras la mano a esto, ¿sí? por eso también la luna lo voy a dar de esta manera, si le agarras la mano a esto, le agarras la mano a la astrología, es muy fácil, es muy fácil la astrología básica pero tenés que tener este cimiento de poder hacer esta triple combinación y en ningún lugar lo vas a aprender más fácilmente que acá donde te lo enseño con palabras claves entonces vamos de una vez a el video solo en casa 7 afectivo equitativo y sociable casa 7 en capricornio ambiciosos persistentes responsables Sol en Capricornio, fortaleza, aplomo, perseverancia, obstinación, severo, ambicioso. Bien, todo eso es el sol en Capricornio. Entonces es posible que estés ante una persona socialmente ambiciosa y perseverante para obtener reconocimiento social. O sea, fíjate que usé... Eh, socialmente ambiciosa por el sol en Capricornio sociable o sea lo de socialmente ambiciosa por el sol en casa 7 que es sociable eh, por el sol en Capricornio ambiciosa y perseverante ¿sí? Eh, y el reconocimiento social por la casa 7 en Capricornio ¿sí? Eh, y así vas formando las distintas palabras, las distintas frases claves. ¿De qué va a depender usar una palabra clave u otra y de todo el resto de la carta? Pero si le tomás la mano a esto es muy sencillo. Entonces yo te voy a pedir para comprobar, a ver, si le estás tomando la mano, que me dejes abajo en comentarios... ¿Qué pasaría si esa casa 7 está en Capricornio, pero el sol está dentro de la casa 7, pero en vez de estar en Capricornio está, en este caso, en Acuario, por acá? ¿Qué pasaría? ¿Cómo harías esa combinación? Bueno, pero dejada la tarea, vamos a, ahora sí, al sol en Capricornio, pero esta vez el sol en casa 8 y esta casa 8 en Capricornio. Bueno, ya te lo dije un montón de veces. Sol en casa 8, seductor, elucubrador, con lo que me cuesta decirte esa palabra. Y vos no te vas a eh, suscribir al canal, no le vas a dar clic a la campanita, no me vas a dar una mano, que a vos no te cuesta nada darle like al video, te guste o no te guste el video, y no le vas a... Eh, dejarme un comentario para activar el algoritmo de YouTube no me vas a dar una mano así llego a más personas con lo que me cuesta decir el elucubrador y ya lo aprendí a decir bueno, solo en casa 8 seductor, el elucubrador, misterioso casa 8 en Capricornio supervivencia, tradición y austeridad solo en Capricornio fortaleza, aplomo, perseverancia obstinación, severo y ambicioso por lo tanto, estamos ante una persona obstinada y misteriosa, muy posiblemente, que hace de la austeridad una forma de vida. ¿sí? Bien, creo que se entendió perfectamente la clase de hoy, te agradezco por ese like al video, te mando un abrazo enorme, espero que tengas un día maravilloso, nos volvemos a encontrar mañana, claro que sí, como todos los días. chao hasta mañana.